Te busco entre la vida Te busco en cualquier parte Me matas con tu sonrisa A eso le llaman arte Deje de buscarte con esperanza perdida Hoy solo te manifiestas Entre lágrimas Instinto. Inherente Hasta la epitafio de mi lápida Hasta en las cenizas de nuestra llama extinta Le grito al cielo tu nombre Cuando te miro vas, y llora, y pienso que él tampoco sabe dónde estás, dónde estás, tú sí lo sabes, presente y distante, como la sabes, mirándote, pensando que nunca podría alcanzarte, y no pienso casarte, aunque lograste lastimarme, prefiero ver tu vuelo, y en mi cicatriz sentirte, es viéndote sin siquiera poder nombrarte llamas a esto arte no es ni la mitad de la mitad de la mitad de la tercera parte de lo que veo en tus ojos cuando no puedo tocarte soy adicto adicto a tu mirada laberinto sin salida intento sanar la herida aún con la daga clavada y nadando a la deriva no creo en el destino pero pienso por qué llegaste no quería escribirte, pero hasta mi pluma enamoraste. No quería llorarte, pero fácilmente te marchaste. No quería quererte. No quería quererte. Ahora dime, ahora ¿por qué llegaste? Me bautizaste Ícaro y en Sol te convertiste. Me acabaste las alas y lo más triste es que sabía que pasaría y te dejé hacerlo. Es que sabía que dolería y quería hacerlo. Es que sabía que moriría y lo haría de nuevo. Cuando el insomnio te reclame y el cielo vuelva a llorarte. Cuando mire mis cicatrices sé que voy a recordarte y seguiré aquí. Buscándote en cualquier parte.